Bueno, saludos, soy Israel Vanguera. En esta hora les traigo un nuevo video de cómo, por, eh, por ejemplo, eh, al hacer clic en una celda que marque la celda y la columna en la que estamos. Por ejemplo, así. Si yo presiono clic en la celda E5, me marque la celda y la fila. Entonces les voy a mostrar cómo se hace esto es muy sencillo y fácil entonces lo que hacemos es lo siguiente abrimos un libro de Excel una vez que lo abramos lo vamos a guardar en nuestro equipo como un archivo habilitado para macro ponemos un nombre cualquiera aquí lo habilitamos para macro lo voy a mandar a escritorio. Listo. Miren que aquí eh, ya apareció eh, el archivo guardado. Entonces la idea es que cuando presionemos aquí eh, nos, nos muestre la celda y la columna. Y vamos a hacer primero primero. Por defecto eh, los computadores no traen activado la opción. en eh, opción habilitado para eh, eh, desarrollador Mire, miren así entonces para sacar la opción aquí desarrollador nos vamos a archivo opciones eh, personalizar cinta de opciones y habilitamos la palomeamos la casilla desarrollador y luego presionamos en aceptar y aquí apareció entonces una vez que nos aparezca presionamos aquí nos vamos a Visual Batch y en la hoja que queramos que aparezca eh, señalado cada vez que nosotros presionemos con el botón del mouse en el caso de ustedes quizás les aparezcan varias hojas pero en mi caso solo tengo una para hacer el ejemplo entonces la hoja que ustedes quieran presionan varias veces en la hoja y una vez les aparezca este cuadro van a presionar aquí, se les despliega esta lista y van a coger la segunda opción y le saldrá así. Entonces aquí van a escribir simplemente aplicación, así se escribe aplicación, punto. Ponen la S y miren que les sale la opción aquí para escoger esta. Escogen la opción que dice screen Un Presionan ahí, luego ponen igual y ponen la opción que dice que se escribe True. True, true, no false, true, este de false quiere decir cero, entonces cogen esta de acá y luego dan, presionan en guardar y cierran el aquí, bueno entonces ya quedó habilitado para que hagamos lo que queramos aquí, entonces nos vamos a inicio, formato condicional, nueva regla, y cogemos esta opción la última, miren esta, aquí vamos a escribir lo siguiente, igual, Columna, abrimos y cerramos, luego igual, celda, eh, abrimos, escribimos comillas, eh, entonces aquí escribimos columna nuevamente, ponemos las comillas y cerramos. Y aquí vamos a escoger el color que querramos que salga en nuestra fila. Entonces nos vamos a relleno. En mi caso voy a escoger un color. En, en, no sea no tan fuerte. Vamos a escoger este. Y presionamos. a ah, los colores si quieren los cambian después. Si no les gusta acá vienen a, a A. Ahora les digo cómo. Presionamos en aceptar. Y luego aceptar. Volvemos aquí otra vez. Nueva regla le damos a la última, tenemos igual en este caso ya viene, vamos a hacerlo con la fila, fila abrimos y cerramos es igual a celda eh, abrimos, escribimos las comillas y escribimos eh, fila, fila eh, y cerramos y escogemos el color miren como es de sencillo escogimos este ahora, entonces vamos a poner ahora uno que sea rojo y presionamos aceptar y luego en aceptar y ya por último vamos en damos en administrar reglas que de aquí podemos cambiar el color que queramos podemos poner un color diferente, totalmente distinto pero Aquí vamos a poner lo que lo haga desde la A a la Z, o sea, hasta el infinito. Entonces, aquí vamos a alterar este orden. Borramos aquí, dejamos el signo de dólar. Y vamos a escribir A, dos puntos, el signo de dólar nuevamente. Y escribimos del A a la Z. Y aquí hacemos lo mismo. Escribimos A, dos puntos, y le decimos que queremos que nos marque de la A ahí se me corre el signo de dólar por fuera Aquí. Eh. bueno entonces le decimos que la A a la Z y presionamos en Aplicar y luego en Aceptar y miren que aquí ya salió ya está listo ya. Eh. si nos bajamos miren que nos pasa lo mismo porque lo pusimos de la A a la Z y si ustedes quieren que sea de la A a la 13 ponen de A a 13 eh, de, perdón de a, a, a la letra que quieran que salga hasta donde llegue si no quieren que sea hasta el infinito ya si quieren cambiar el color se vienen aquí mismo a administrar regla y allá eh, le presionan aquí eh, y de aquí cuadran todo. aquí dice editar regla la pueden editar y aquí le cambian el color si por ejemplo creemos este vamos a aceptar aceptar y miren y si no les gusta, vuelven acá otra vez. Y si quieren cambiar el día acá o el día acá. Entonces, editar regla. Color, vamos a dejarlo en este. Y aceptar. Aceptar. Miren, de esta forma, ustedes pueden hacer... Pueden marcar sus casillas y así no cometen errores porque le está marcando la exactamente en la que están. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo disfruten y si algo me, me escriben, en la, me dejan un comentario en la descripción del video y no olviden de suscribirse. Chao.